Pues le saludamos en este momento, dándole la bienvenida, le damos la bienvenida a Hoy Oramos en Vivo. Así y somos es, amigos? sus amigos, Elida Madrigal, de Camazos. Uh -huh. <ríe> Así es, bienvenidos a Hoy Oramos en Vivo, a este espacio que eh, usted... Siempre está al pendiente de este espacio Todas las personas que, que les gusta eh, el, el mensaje, que les gusta que se les dé la palabra Y luego la oración Es algo muy importante Y gracias por, por compartir estos videos ¿Sí? Ok, pues Estamos, uh, estamos aquí listos ¿verdad? para transmitir este mensaje eh, le damos la bienvenida, la verdad, eh, somos amigos. Sí, y Elida y Rafael. Rafael. Y Rafael Cavazos. Eh, mi esposa, pues ya, ya dijo ella, ¿verdad? Elida Madrigal de Cavazos, y pues eh, estamos contentos, estamos felices por estar aquí con ustedes. Y gracias, gracias por estar con nosotros. Y eh, también pidiéndoles, ¿verdad?, que. Nos indiquen si todo se oye bien, se ve bien, que no haya ningún problemita por ahí en la transmisión. Así Porque es. estamos transmitiendo sí, pues, les, en vivo. Les agradecemos todo color. muchísimo, muchísimo si nos uh, mandan un, un mensajito, una palabra y, y que nos, uh, nos digan, nos avisen. Se ve bien, todo está muy bien, se escucha muy bien. Así es que adelante, pues gracias. Ok. Ya, ya me indica aquí que ya empezó a haber eh, personas por ahí. Nada okay. más por, bien. por saber de qué país de qué país estás eh, sí. viéndonos estás aquí en Estados Unidos estás en México estás en Colombia estás en Venezuela estás en, en Perú Chile eh, España ¿Dónde, dónde te encuentras si nos puedes decir te lo vamos a agradecer Así eh, es. vamos a empezar eh, a, con nuestro programa aquí de eh, de, de lo que especie. tengo ya aquí preparado. Pero antes de eso, déjame decirte lo siguiente. Así es. Uh, únicamente te decimos que te suscribas. Y, y que, que compartas, comp compartes tus videos. Y, y márcanos, márcanos con un, un like, un me gusta. Eh, para seguir adelante y seguir compartiendo estos Videos. Así de que gracias por suscribirte, gracias por compartirlo y gracias por marcarnos. Me gusta. Me gusta, sí. Sí, sí eh, márganos ahí que, que te gusta. este Haznos ese favor. Y, y de esto va a servir para que tú también te des cuenta cuando estamos haciendo el siguiente video. Así que esto es, es importante en realidad. Así es, así es. Eh, pues la calificación que nos va brindando también eh, estas páginas sociales, ¿verdad? Porque... Eh, les gusta que haya muchos me gusta Sí, pues sí A ellos les gusta que, que a haya a ellos gusta. les gusta Sí, claro Sí, así es Y bueno, eh, vámonos al tema de hoy Miren nada más, qué bonito esto oh, Wow, tema de hoy Sembrando la palabra de sanidad en el corazón Ay, Qué importante, está. qué importante es esto y te sembrar en ti el me gusta el compartir <risa> que ahí bien sembradito también bien sembradito bien bien, bien bien sembradito en tu vida en tu mente en tu corazón eh, y que estés con nosotros que, que nos apoyes que lo compartas y todas esas cosas porque es, es importante eh, no tenemos ningún beneficio económico por hacer esto así es simplemente es por el placer de ayudar y de servir Así no es. tenemos anuncios, no mm. tenemos nada Los que pone Youtube pues los pone pues Porque hey. pues bueno ellos viven de eso Así Pero es. no, no, no lo hacemos por esa razón No, no, no de ninguna manera Entonces eh, les agradecemos Todo lo que ustedes puedan estar Haciendo con nosotros Entonces eh, Sembrando la palabra de sanidad En el corazón Aleluya. Y esperamos que Esto les venga a hacer de ayuda sí, sí, Y venga a ser de bendición Miren, este tema lo tomamos nosotros, uh, ¿cuántos años será? Más de 20 años, ¿verdad? Uh -huh. En un sí, programa sí. de radio. Sí, claro, más de 20 años. En un programa de radio que teníamos allá donde vivíamos antes, en, en la frontera con México. Eh, estamos aquí en Texas, a un lado de, de Dallas, y pues bueno, este... Y, y, y lo, lo importante, lo importante es que no... Eh, o sea, hace 20 años, o puede ser más, o puede ser menos, pero lo importante es que la palabra del Señor Sigue nunca vida. caduca. No, no, siempre está viva. Siempre está viva es, y presente. Es viva y eficaz. Eficaz. Fíjate, nada más lo que, que sí cambié fue el, el, el, el, mensaje, el mensaje bíblico sí, sí. a una traducción más actual. Ajá. Más, porque estamos más, viviendo en otro, en otro tiempo. Más entendible, o sea. Ok. Ok. Y vamos a estar ahí en Isaías 53, versos 4 y 5, en la palabra Dios habla, Dios hoy, habla hoy, o en la es. Biblia Dios habla hoy. Uh -huh. y Dice el verso 4. El 4 nos dice, y sin embargo, él estaba cargado eh, con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Y nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. Es que era el pensamiento que se tenía en el tiempo de Isaías, sí. que era cuando estaba él diciendo eh, esas palabras. Exacto. Eh, porque eh, pensaban que Dios, pues, eh, pues ya, eh, ya estaba él castigando a, al pueblo. Sí. A, porque aquí está hablando del pueblo. Del, de Dios, del pueblo, del ¿verdad? pueblo. Nosotros pensamos que Dios lo había herido. Que lo había castigado y humillado. Ajá. ajá. Y está hablando de, de una perspectiva que era hacia el futuro, porque estaba hablando de Jesús. Estaba hablando de Jesús. Muchos sí. años antes de, de, que, de que esto aconteciera. Así es. Pero ya lo, lo estaba visualizando a un futuro muy, muy, muy por delante. Muy, muy por delante. En, sí. Entonces, eh, ahí, ahí está teniendo un pensamiento dentro de la humanidad que tenía, sí, de sí medio mismo. humano, ¿verdad? Eh, dice, pues nosotros pensamos que lo estaba castigando y humillando. Sí, ajá. ¿Por ajá. qué? Porque pues, ibas a estar eh, pasando un sacrificio en la cruz de Calvario. En la cruz, sí. ¿verdad? Entonces, pero fíjese qué hermoso, dice ahora el, el verso 5, y quiero que lo veas muy bien. El 5, nos Dice, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía y fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Gloria al Señor. Alabado. Más el su... fue por nosotros. Sí, así ¿verdad? es. Ok, entonces ahí Isaías es, ya estaba visualizando lo que estaba por, por acontecer lo que, lo que para muchos acontecer. años más adelante. Muchos años, sí, así es. Más de 600 años. Sí. Entonces, pero dice aquí el verso 5, pero fue traspasado a causa de qué? Sí. ¿Cómo dice allí? De nuestra rebeldía, De, dice. de nuestra rebeldía. Y fue atormentado a causa de qué? Uh -huh. de, nuestras maldades. de nuestras maldades. mire y es que la condición humana, wow, así es. Ah, así es, es. Esa es nuestra condición humana. Así es. Parece que no, no lo entendemos, parece que no lo comprendemos y que no entendemos y no comprendemos la palabra de Dios. Mire, cuando nos, nosotros les ponemos esto ya eh, con respecto a la oración, déjenme ponerle aquí tantito esto. Por una mejor calidad de vida familiar y espiritual, y espiritual para, todos. para todos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo. En nuestros días, mucha falta de madurez espiritual. Sí, sí, sí. Lo de, estamos viendo. Y entre más nos estamos viviendo en lo, en lo más moderno, sí. más sentimos que más, está haciendo falta más esto. Más se siente, sí, sí. Eh, incluso, sí. las alabanzas del día de hoy no se parecen a las antiguitas. Y no porque mm, no seamos viejitos. Sí. No, no, no, no. Es que, o sea... Se sentía que, que había mensaje, que sí. había vida, no sé, diferente. Sí, sí, era un poco diferente o bastante diferente a los días del, del día de hoy. No estamos en contra de que... Bueno, las cosas nuevas y modernas, son bonitas ¿verdad? y todo, sí, claro. Eh, pero sí, también eh, el asunto de que nosotros sí podemos visualizar, como ya tenemos muchos años en esto, Así podemos es. ver cómo era antes. Cómo era hace 20 años atrás, cómo era 10 años atrás uh -huh. y cómo estamos viviendo ahorita. Ahorita, sí, cómo no. Y hace mucha falta mi amado, mi amada. De verdad, de verdad que podamos recapacitar cómo estamos viviendo la vida espiritual. Sí, sí, sí. Cómo estamos viviendo la vida así familiar. Es, así es. Es por eso que nos interesa, nos preocupa y queremos ser de más ayuda. Miren, siempre amén, estamos aquí amén, a, antes amén. de empezar. Mi esposa y yo oramos antes de, de empezar siempre. a hacer la, la, la transmisión. Amén, así es. Y algo que le pedimos siempre al Señor es que Él nos dé la sabiduría. Nos dé la sabiduría. La palabra eh, más perfecta, más exacta, para poderla compartir con ustedes. Así es. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para ustedes. Amén, amén. ¿Por qué? Porque así queremos es. hacer lo mejor para el Señor. Claro que sí. Y si nosotros estamos Ajá. llegando a tu mente y a tu corazón... Queremos que sea para la honra y para, y la, y para, para la gloria y para la de, nuestro, de nuestro Dios. No, sí, aleluya, Amén. No, no para nosotros. No, no, no. Porque el beneficiado no, vas a ser tú. Amén, así es. Tú vas a ser la es, beneficiada, es beneficiado. Ti. Porque mm -hmm. si tú creces espiritualmente, de quién va a ser el beneficio? Tuyo. Así es, así es. Va a ser de ustedes. De ustedes. Por eso lo estamos compartiendo, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente pasaje bíblico para que no nos como aquí el tiempo Así es Y vamos al Salmo 103, verso 3 y 4 uh -huh. En la misma versión de Dios habla hoy Bien, nos dice el 3 Él es quien perdona todas mis maldades Quien sana todas mis enfermedades Fíjese bien Oye, Señor Estamos hablando sobre la, Sembrando la palabra de sanidad en el corazón que quede sí, bien, bien penetrado en tu corazón, en tu mente y en tu corazón. Él es quien que hace que perdone nuestras maldades. Sí, sí, correcto. Ponte en esa posición. Él uh -huh. es quien te perdona todas tus maldades. Él es quien sana todas tus enfermedades. Amén. Sí, por medio de, de, de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Eh, eh, es, es algo eh, que dio su vida, dio su vida por amor de nosotros. Eh, eh, exacto. Por eso sea, les decimos, compartan este material. Sí, amén. Compartan porque a, a tu amistad, a tu familiar, a, a tus contactos, a tus, a tus amigos, a tus conocidos, les puede ser también falta esto. ¿Por qué? Así es. Porque nosotros sabemos perfectamente bien de que la deficiencia espiritual en nuestros días está muy fuerte. Sí, sí, hay mucha decadencia. Hay, hay, hay mucha decadencia espiritual. Así es. Hay mucho emocionalismo. Pero poca efectividad. Poca efectividad, así Entonces, es. Entonces, eh, y no estamos hablando de nada que, que sea nuevo para nosotros. Estamos hablando no, de no, cosas no. concretas que sabemos perfectamente bien lo que está aconteciendo en nuestros días. Tal parece que, eh, voy a hablar de, de mis hermanos pastores, creo que, que hemos olvidado un poquito... Eh, los rasgos del ayer sí. Y del antier uh -huh. Para ser Más prudentes el día de hoy Así es así es. Cada pastor va a ser Responsable de, de su rebaño ¿Verdad? Pero Bien. Si podemos uh -huh. ayudar Y podemos uh -huh. apoyar en algo Vamos haciéndolo ¿Verdad? Entonces Bien. Y queremos así que es. tú como, como ovejas de, de un rebaño de, de, de, de, con miembros de, de una congregación Tú también crezcas, porque Dios también te necesita a ti para que tú también puedas compartir con los demás sí. lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén, así es. Entonces, vamos al siguiente versículo. Bien, el 4 el nos dice, quien libra mi vida del sepulcro y quien me colma de amor y ternura? ¡Qué precioso! ¿Por qué? Porque el, el plan de Dios... Es que tengamos una vida eterna en Él. Sí, amén, amén. Así aquí es. estamos de pasadita. Todo el mundo vamos a un día a, a, a fallecer. Así es. Como lo han, ya han pasado nuestros padres, abuelos, tetarabuelos eh, y todos los demás descendientes que han sido todos mucho que antes ya, de nosotros. Ya han pasado así. Pues gracias a Dios, aquí estamos todavía. Aquí pero estamos. ¿qué, qué, ¿Qué sucede? Un día el Señor nos va a llamar también a nosotros. Sí, claro, claro. Entonces, porque en esta vida somos de pasadita. Somos de pasadita. Aquí, aquí en la tierra no somos eternos. Aquí vamos de pasadita. De pasadita. Entonces, pero Él nos va a librar de, de ese sepulcro. Sí, sí. ¿Por de... qué? Porque de, aún desde el polvo de la tierra, uh -huh. a, y si fuiste cremado el día que, que falleciste. De ese, de ese polvo, de esas cenizas. El Señor lo va a transformar. Amén, así es. Así ¿Cómo es. lo va a recoger? No te preocupes, ese es el problema de Dios. Él lo va a hacer. Así Entonces, es. Y dice, y Él nos colma de amor y ternura. De amor y ternura. Porque por eso, por amor. Amén. Y por esa ternura de, de parte de Dios, dio a su Hijo. Sí, amén, así es. Por eso fue a la cruz. Por precisamente. eso fue la cruz, precisamente. Así es. Por amor, por ternura. Por porque, amor no a, la digo, huma, eh, a la humanidad. Las criaturas que yo hice, las que yo forjé del sí. polvo de la tierra. Sí, sí, amén. Así es. La, las amó. Él, Nada más él que desde amó. el principio. Nuestro hermano Adán, nuestra hermanita Eva. Ay, sí. Dios mío. Pues sí. Cometieron, no le hicieron caso a Dios. <risa> Cometieron el error. No le hicieron caso Oye. a Dios, ¿verdad? Y de ahí, pues, ha desatado una serie sí. de. Por eso cuando de la obediencia, cuando, el, ¿no? cuando la obediencia. el arca de Noé, uh -huh. pues ya Dios estaba cansado de decir, bueno, pues ¿qué, qué pasó con lo que yo hice? Sí, sí. Ah, andale, Noé, hace un arca y, y le dio el tiempo suficiente para que la pudiera hacer. Sí, bastante y, tiempo y suficiente. ¿Y qué pasó con toda la gente que ya vivía en aquel entonces? Sí, pues no, no, no creían porque pues como no no llovía pues, pues no como que se estaba volviendo loco pues sí pues estás en un arca de, en un monte si imaginas sí. pues, no, ni sí, agua no. había para tomar sí. mucho menos para no que entonces, no no creían no creían no creía <coughs> lo que iba a pasar entonces <coughs> a, a, así es y cuando Sodoma y gomorra pasó pues, algo similar sí sí sí fue tanta la descompostura que hubo mucha maldad y yo me pregunto ahorita, y te pregunto a ti, mi amada, te pregunto a ti, mi amado, ¿qué tan lejos estamos de parecernos a Sodom y Gomorra? Sí, no, no. Está la, la cosa tremenda, la corrupción mundial. Mira, ahorita ya en, en las radios, en la televisión, en los medios, en, en, en la cuestión de la digital, como todo. Eh, to, todas las páginas sociales y todo eso, ¿qué lenguaje se usa? ¿Qué, qué, qué imágenes se utilizan? Eh, Cómo se hablan los personajes que sí. estamos haciendo videos y, sí. y todas esas cosas. Ya no hay respeto, ya no hay eh, educación, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no, pues hay. no hay. ¿Qué nos pasa? <risa> sí, así es. Acaba de decir re es. este hombre, verdad, que el, ¿qué, qué nos pasa. Sí, eh, sí. No hay, no hay. ¿Cómo el, nos hace el, falta gente como él? El que, Suárez, que Decía sí. tantas cosas que que eran de realidad y que eran de verdad. Así es. Y ya él mismo le, le, le daba machetazo las sí, autoridades. Sí, okay, sí. entonces. Pero el amor de Dios y su ternura nos colma nos todavía colma, el día de hoy. Porque nos, colma, nos quiere, Dios, nos sí, ama. Amén. Dios te quiere a ti, mi amada. Dios te quiere a ti, mi amado. Él nos protege. Lo amén. que no está de acuerdo él es en cómo a veces nos comportamos. Exacto. Por eso es el crecimiento espiritual. Correcto, así es. Para que podamos tratar de vivir la vida que Dios demanda. Que Dios demanda. La, la que Dios sí quiere. Sí, así es. Por la es. que Jesús vino a la Cruz del Calvario. Correcto, así es. Para darnos una, una mejor calidad de vida. Amén. Ok, vamos a continuar porque de verdad que en. No quiere decir que nos emocionamos, pero cuando estamos aquí, sí, no, no. Hasta, eh, quisiera eh, que los minutos se hicieran de 10 tardos. minutos. Así es. Que, que cada minutito se hiciera como de 10 para poder expresar más todavía. Sí, y, amén. Nada más que muchos no, no aguantan sí, eh, no, no, <risa> mucho tiempo. No. Y no es por nosotros, es por, por la gente que, que tiene que ver los videos o que queremos que vean los videos. porque okay, Vamos ahora al Salmo 107. 19. verso 19 y 20 pero ahora vamos a usar la traducción del lenguaje actual así es tratando de, de, de irnos más al día de más hoy más al día de hoy nos dice el 19 llenos de angustia oraron a Dios y Él los salvó de su aflicción ahí está ¿lo está viendo <coughs> bien? perdón llenos de angustia oraron a Dios ¿y qué pasó? y él salvó de su sí, aflicción, nos salvó de su aflicción. Así ¿Qué es. es lo que hace el Señor? Y estamos hablando de los Salmos, sí, que sí. fueron escritos muchos años antes de sí. que Jesús estuviera de aquí sobre la tierra. Amén, así es. Ya entonces el Señor estaba preparando toda la tierra para sembrar esta palabra. Sembrar la Hoy palabra. Estamos hablando sembrando la palabra de sanidad en el corazón, sí, en amén. tu corazón así mi amado. Es. en mi corazón, en el corazón de todo el mundo. Amén, amén, así Dime, es. y te pregunto ¿Acaso no hace falta esto ahorita? Sí En los dos días, ahorita muchísimo. Ahorita que tú me estás viendo, mm. ahorita que tú me estás escuchando ¿Tú crees que no muchísimo, hace falta esto? Muchísimo, muchísimo, muchísimo Tal vez donde tú vas A Anajos y te predican de esta manera Pero no crees que todos son Predican sí, igual Sí, no, no, no No, no, no, en cada país En, en cada es. región Diferente. Es, es tan diferente sí. el mensaje que se da en una parte y en otra y en otra. Entonces, pero mire, gloria a Dios por esas, por esas plataformas, donde sí, hay señor. mucha basura también, pero también existe sí. oportunidad para nosotros. Claro, claro, todo depende cómo lo suces. Y aquí estamos precisamente tratando de llevar una palabra más sana, más limpia, Así es. más diáfana y una palabra que pueda llegar más hacia el corazón. Y sembrando amén. la palabra de, de Dios de sanidad en el corazón. Para amén. que seamos también nosotros sanados. Sí, amén. Así Entonces, es. llenos de angustia. Llenos de angustia. Oraron a Dios. Y Él los salvó de su aflicción. Mi amado, mi amada. Amén. Eso es lo que el Señor hace. Así es. Pues tenemos que orar. Hay que orar. Así es. Hay que orar. Tenemos que orar. Y, y es, eh, o sea. Oraciones, o sea, cada quien en, en lo personal, porque es muy personal, la, la oración claro, te, tiene que ser muy personal, claro. buscando el rostro del Señor y, y el perdón. Así es, entonces, mira, déjame decirte lo de esta manera, ahorita por lo que está diciendo mi esposa, nosotros hemos visto milagros de Dios, y milagros así, de, de salvación y de vida en, en las personas, cuando ya estaban, ya para suicidarse Sí desistieron porque escucharon Sí, sí, escucharon la voz de Dios Sí, amén Y nos consta porque conocimos personas Algunas incluso nos acompañaron a dar su testimonio En algunos lugares donde nos permitieron ir a, a compartir sí, sí. ese testimonio Entonces, estamos bien conscientes De que Él nos salva de nuestras aflicciones eh, amén, así es. El, Por medio de la oración, es increíble cómo Dios actúa a través de la oración. Amén. Y me gusta mucho ese pasaje de aquella mujer que iba atrás de Jesús y que ella decía dentro de sí, sí. si yo toco solamente el borde de su vestidura, yo soy libre. Yo soy libre, amén, amén. Y había sufrido mucho de médicos y todo eso y había gastado mucho dinero y nada le, Na, nada él, le, le, le ayudaba. Uh -huh. Así es. Pero se atrevió, se atrevió a tocar la vestidura, nada más la vestidura del Señor Jesús. Amén, así es. Y déjame decirte que aún los mismos discípulos no entendieron el, el detalle. No, no, no, no, no, no Porque lo entendieron. Jesús pregunta: ¿Quién me tocó? <risa> y ellos que iban ahí, pues todo el montón, ¿verdad? Sí. Eh, dicen, ¡Ay, Señor! <risa> Mira cómo estás aquí lleno de gente y te pregunto: ¿quién me tocó? ¿Quién quieres que.? <risa> sí, sí, sí, sí porque él sabía que, porque él, él sintió. Pero él sintió que había salido virtud amén. de él. Amén, amén, amén. No más por la fe de esa mujer. Por la fe. Y es lo que quisiéramos compartir contigo y con todo el mundo, eh, en, en todos los países del mundo donde pueden ver este material. Creer plenamente. Que Dios, en el poder del Señor, de que Dios en nuestras aflicciones, a través de la oración, puede hacer un milagro en nuestras vidas. Sí, amén. Y vamos así a terminar es. con las partes bíblicas y luego vamos a, a la oración. Bien. El 20 nos dice, con solo una orden los sanó, así los salvó de la muerte. Así es. Y es que el Señor dice, y todo lo que me pidieres en oración, creyendo, lo recibiré. Recibelo. Conforme Recibelo. lo pediste, es tuyo. Con todo tu corazón. Esa es la orden. Señor, aquí estoy. Dame tu bendición. Pues ándale, tómala, estudia. Así es, así es. ¿Dios da la orden? Así como lo creíste. Recíbelo, Recibelo, recibe la bendición del Señor Así como lo estás queriendo, pues recibelo sí, No hay amén, problema, amén. Recíbelo, recíbelo. Es tuyo, es tuyo Recíbelo, Mi amado, mi amada Ahorita que ya vamos a estar orando Yo quiero que tú Te llenes de fe Y de confianza en el Señor Aleluya. Porque para Dios no hay nada imposible Nada, nada imposible Conforme tú lo creas Tú lo recibes Sí, amén Conforme tú lo creas Y yo espero que tú lo creas Sí, amén Por eso les decimos que vivimos juntos Por una mejor calidad de vida familiar Y espiritual Para todos y cada uno de nosotros Amén, correcto Así Incluyéndonos es. incluso nosotros Sí, no, nosotros, todos y cada uno Porque todos, todos necesitamos del Señor eh, no porque nosotros les estamos dando el mensaje, nosotros También necesitamos estamos. del Señor para claro. que Él nos use, Él nos dirija, Él nos dé la sabiduría, nos dé el discernimiento y, y poder eh, enseñar la, la palabra de la mejor manera como el Señor nos lo nos lo guíe eh, y nos capacite para Así su es. obra. Bueno, ya llevamos 25 minutos y un poquito más. Eh, vamos a, a la oración. Aleluya. Y le voy a pedir a mi esposa que haga una, una, una oración y luego yo termino de, con otra oración más. Amén. Oremos. Padre, le alabamos y le glorificamos, Señor, en este momento, Señor, dándole la honra, la gloria y la alabanza. Le damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, en este momento de estar dando su palabra, su mensaje, Señor, de que este mensaje, Señor, llegue a los corazones de las personas que están eh, viendo y escuchando, Señor, este, este video, Señor. Toque vidas, toque corazones, Señor, y que toda la palabra que se da a través, Señor, de este ministerio, Señor, Padre, usted, usted haga la obra, porque únicamente usted es el que lo hace. Toda aquella persona que cree con plenamente en su corazón, que usted lo hace, Señor, Señor, sea bendecida de parte suya, Señor, y de usted la, la sabiduría, de el discernimiento, Padre, de el anhelo y el deseo en los corazones de las personas de conocerle aún más a través de su palabra, a través de la oración, y que confíen plenamente en usted, porque únicamente es usted el que nos sana. Todas nuestras dolencias, todos nuestros problemas, todas las cosas que nos afligen en esta vida, únicamente usted lo puede hacer con su grande amor, con su grande misericordia, por su grande poder. Gracias le damos, Señor, porque hasta aquí, Señor, usted ha sido con nosotros y hemos visto su poder, su grande amor, Señor, en las personas que han recibido su mensaje, han recibido su palabra y la creen con todo su corazón. Padre, que sean bendecidos de parte suya, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Gracias Padre, le adoramos, damos, Señor. le bendecimos, Señor. Sí, Señor ¿Cómo no orar, Padre mío? Por la fe Oh, mi Cristo En su amor, en su poder, en su gracia y en su majestad Sí, Señor Señor, que cada personita que se ha mantenido con nosotros Sí, mi Cristo No importando sí, en señor. qué parte del mundo se encuentren No importando, Señor, si están mi aquí cerquita sí, o están señor. muy lejos de nosotros Lo importante es que estén cerca de Usted a través de la fe y sí, por creer. Aleluya. Sí, Señor. Que al oír e incluso ver lo que estamos poniendo aquí en esas láminas, Señor, sí, ellos puedan Cristo. sentir sí, esa Cristo, fe, señor. esa confianza y esa seguridad de que usted está con ellos. Sí, aleluya. Gloria, y sí, a ti te mi digo, señor. mi amada, a ti te digo, mi amado, sí, mi Cristo. Dios te ama. Y te bendice. Sí, aleluya. Y si tú nunca le has aceptado, nunca le has recibido en tu corazón, sí. acéptale, recibele. A eso recibe, vino él precisamente recibe, a la cruz del Calvario. A dar su vida en rescate de la Aleluya, pandemia. sí, Señor. Yo sé que eso no lo cree mucha gente. Yo sé que hay mucha gente que es muy apática a esto. Y que sí, no señor. les gusta estar sí. escuchando de las cosas de Dios ¿Qué vidas, Y lo Cristo. entiendo porque yo era sí, igual señor. Sí, mi Cristo Hubo un tiempo en el que yo me molestaba incluso Cuando me hablaban de las cosas de Dios oh, Santo, Así que no me extraña Dios. que esas cosas acontezcan y sucedan Pero tú que estás ahí todavía Tú que estás con nosotros en este sí, momento señor. Dile al Señor Jesús, dile Ven a mi vida oh, Santo, Cámbiame, Santo, transformame Santo eres Jehová de los ejércitos Haz que mi vida sea cambiada y transformada para que yo pueda tener una familia feliz. Sí, para señor. que yo pueda también ser feliz. Sí, y que yo pueda ayudar Cristo. a otros también a ser felices. Sí, padre. Ven a mi vida es. de tal forma, de tal manera. Que yo pueda crecer espiritualmente. Sí, Señor. Y que yo pueda compartir con otros esta misma bendición. Aleluya. Y Padre Santo, que toda persona que esté viendo el video. Señor, que no importa, eres, qué país esté, no importa en qué país esté No importa en qué condición esté Pero Padre Santo Que por el simple hecho de estar con nosotros En este momento sí, Padre Santo. Ellos puedan recibir la bendición Bendígale suya. Señor grandemente. Y Señor. a ti te digo mi amada A ti te digo mi amado Recibe la bendición del, del Altísimo Perdón. Recibe la bendición sí, del recibe Altísimo Recibe la bendición Recibe la bendición del Señor Necesita salud Recibe la bendición de sanidad. Recibe, recibe sanidad. Estás pasando por una situación financiera Jesús. difícil. Recibe la, la bendición en sí, las finanzas. Estás sí, pasando un problema familiar. Recibe. No recibe ser, sí, la bendición no, sobre no, tu no, hogar, sobre tu familia. Decir, recibe, recibe la bendición en el nombre de, de Jesús. Estás teniendo problemas Dios? en tu barrio, en tu, en tu ciudad, en tu país. Recibe la bendición. Recibe, recibe, recibe bendición, la bendición y comparte este material para que otros también confiesa, puedan ver y escuchar lo que tú estás recibiendo en este instante, en este momento. Adelujo, y padre santo, santo, mi dios eterno, santo, mi dios maravilloso, santo eres, bendiga, santo eres, padre. bendiga a cada personita, señor, Gracias, que señor. se atreva a ver este material sí, señor. de principio a fin. Así es, señor. Y que su un nombre, señor. Sea honrado y glorificado. Sí, Señor. La honra, tiempo. la gloria y la alabanza, Señor, sean Para su gloria y para su alabanza. Sí, señor. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor Aleluya. nuestro. Amén. Sí, amén. Amén. Amén. amén. Y amén. Sí, amén, amén, amén. Gloria al Señor. Y les ponemos es. esa, este otro mensaje. Así es. Mándenos su petición en un mensaje por la vía del WhatsApp o bien a Messenger o bien a nuestro correo. Eh, a hoy .oramos, arroba, gmail com y con todo gusto nosotros le vamos a apoyar con nuestra oración pero necesita si hay algo especial en que eh, necesita usted el apoyo de la oración pues simplemente márquenos, llámenos y con todo gusto le vamos a apoyar. Es más, y, si en este momento lo pueden hacer eh, que me diga a través del chat pues, así es o, ahorita mismo podemos orar Vamos a tomar un par de minutos para esto. Si lo quieres hacer, pues te, te, te invitamos ahorita. Ahorita mismo. Así misma. es. Nada más que ya tendrás que hacerlo rápido, porque ya, ya llevamos ya más de 32 minutos y no queremos que esto se alargue la demasiado. Así es. Pero si tú estás ahorita viendo y oyendo, bueno, o sea, veo que hay, si hay gente escuchando ahorita. Entonces, si tú tienes la necesidad, pues simplemente ponnos ahí el mensaje. Así es. Y si no, pues estamos terminando de esta forma y de esta manera. O bien si hay algún testimonio también de, de gratitud por algo que ya el Señor este bendijo en su vida, pues también puede hacerlo. Claro. Una, un, un, un, un testimonio de gratitud al Señor. Así es. Y para allá, para retirarnos, bueno, pues eh, también queremos hacer esta última recomendación. Así es. Suscríbete, acuérdate de suscribirte y de compartir estos videos y márcanos, márcanos con un like, un me gusta. Y gracias por este tiempo de estar este momento con nosotros. Te agradecemos y muchísimo te agradecemos si tú compartes estos videos porque son de bendición para cada persona que usted lo, lo comparta. Así es que mil gracias. Les amamos en el amor de Cristo, reciban nuestro cariño, nuestro amor y nuestras eh, Pues bendiciones de parte de nuestro Dios, así de que, gracias nuevamente, gracias. Okay. Está, está, está poniendo aquí un mensaje Julio. Julio, sí. eh, Julio, mira, pon tu mano ahí en tu pecho. Padre Santo. Oh, ahí quiso. donde se encuentra Julio. Bendice a Julio, Señor. Está pidiendo la oración por salud. Padre, mío. Con su mano de poder, señor. Padre Tóquele, Santo, Padre señor. Eterno, bendiga. Sí, bendiga señor. a Julio, Señor, ahí donde Él se encuentra. Oh, mi Cristo. Y en que Él el nombre pueda sentir, Señor, que usted está tocando sí, su vida. Señor. Y a ti te digo, Julio. La sangre de Cristo Julio, tiene poder para desarrollar. Y empieza deshacer a sentir la, la mano de Dios ser. que está ahí tocándote. Recibe, empieza recibe. Empieza que Dios te recibe está Recibe la bendición del Señor en empieza el nombre a sentir, de Jesús. En Julio Empieza a sentir la sangre de sentir Cristo fluyendo el amor del Señor la sangre que te está de ya Cristo dando tiene poder. la sanidad. Él Obvio, ha derramado su sangre. Entiéndelo, compréndelo. Por Dios te ama y te quiere. recibe la bendición. Sí, recibe, recibe, la recibe la sanidad. No importa de qué sea tu problema. Lo que tengas, lo que sí, tengas. Cristo. recibelo. en el nombre En el nombre de, de Jesús. Jesús, recibe y la bendición. Honra dale gloria sí. y dale alabanza al señor sí, confiésalo. por lo que él está haciendo ahorita confiesalo en cuerpo confiesalo intimidad. con tus labios y declara, declara declara que tú recibes dile yo recibo dile al señor dile yo recibo la bendición y yo recibo la sanidad para la gloria del padre en Cristo Jesús aleluya aleluya así sea amén. Amén. Amén. amén amén amén gracias Julio por decirnos que querías la oración así es y pues bueno de esta manera ya no estamos Despidiendo, a menos que alguien rápido por ahí aparezca, pues eh, haremos un, un poquito más despacio. De si sí, no, aún como quiera, si ya salimos del aire, usted puede llamarnos con toda confianza. Exacto. Y si tú, como quiera, me dejas ahí en el chat de, eh, el mensaje, nosotros, como quiera, vamos a orar por ti. Así es. Bueno, bendiciones y que el Señor me descuide me guarde. Y no olvides de suscribirse, compartirlo Así y marcar es. que te gusta. Así Bendiciones. Es. Bendiciones para todos.